Buenas, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina y estoy viviendo acá en Edmonton, Canadá ya hace un tiempo. Este es mi canal donde vas a encontrar blogs del día a día de cómo se vive acá en Canadá y también vas a encontrar algunas informaciones o notas con algunos latinos y argentinos que nos cuentan cómo es su experiencia de vivir acá. Te agradezco por estar, acordate, suscríbete, dale like, compartí. Mi nombre es Chelo y lo importante es que nunca falte el café. Salud, bienvenidos.